Pasa, polleros! soy Kelly y yo traigo otro vídeo de datos rapidico para avisaros sobre Ion 6.2. Recordar, el 24 de este mes, a solamente dos días, tendremos la gran actualización de Ion América a la versión de Ion 6.2, con grandes cambios que habremos el miércoles, tanto con la nota de parche que ya vimos en Gameforge, pero seguramente habrá y la hay, variación con Ion NA y como yo también ingame, procuraremos hacer un directo completito, tanto con la nota del parche como viendo muchas cositas ingame, ya que dispongo de varios personajes a distintos niveles. También recordar que empezaré un. Bueno, empezaré varios personajes desde cero. Un Helios y un Almodian. Y jugaré en directo. Es decir, no voy a jugar, subir. Eh, o oh, veré cómo lo hago. No voy a subir lo que es el play eh, de media hora, como he estado haciendo con otro personaje de Gameforge, cosa que ya aviso que no voy a jugar. Recordar que a Gameforge he estado jugando porque he estado esperando a Ion Enea y a la vez eh, aprendiendo para luego poder hacer futuras guías. Por eso, recordar que a partir de ya no voy a volver a jugar a Ion Gameforge. Ya va a ser íntegro Aion NA en directo y alguna que otra vez con vídeos de media horita para que sea fácil de ver. Igual que si hago algún directo de una hora, lo partiré en varios vídeos para que sean fáciles de ver y no tenga que comer el totón de la hora de directo o más. Bien, ¿por qué tengo puesto también eh, la página de Ion Hispano? Bien, os explico. Como ya sabéis, y si no sabéis, lo digo. Administro la página web. Bueno, perdón, administro el grupo de Ion Hispano. Un grupo cerrado que lo tengo cerrado para que solo podáis entrar por invitación. Vosotros tendréis que buscar el grupo o dar al link que tengo abajo en la información del vídeo. Y yo o aceptaré porque hago esto. Bueno, máquina para evitar spammer y demás. Vale. Bueno, a lo que voy, eh, trae a vuestra disposición a Ion Hispano un grupo, ¿vale? Un grupo en Facebook, eh, sin, sin gente tóxica, donde todo el mundo nos apoyamos, donde todo el mundo hablamos entre nosotros, eh, donde comparto mis guías, donde solo administrarlo todo lo posible y donde hay muy buen rollo. Si no seguís el grupo de Ion Hispano, os recomiendo que lo hagáis, ¿vale? Hay mucha actividad, siempre procuro ayudar y ya también ayudarnos entre nosotros, ¿vale? Por ejemplo, si alguien pone alguna duda, pues, aparte de un servidor, pues hay mucha gente que suele ayudar eh, y echarnos una mano para, poquito a poco, solventar las dudas o los problemas que tengamos en el juego de Ion. El juego, aunque yo juegue en Ion N.A., eh, si alguien juega en Gameforge y tiene duda, también se le ayuda Pero recordar, y ya os subiré un vídeo más reciente sobre el tema este Recordar, si no sois de Europa, no jugáis en Ion Gameforge Muchísimos, y por no decir todos Me decís que jugáis en Ion Gameforge porque está en español Pero Ion América también no está con un parche no oficial. También muchos diréis y os vendrá la duda de que si parcheáis a una América. con un parche en español, si os puede ser causa de pan. Yo digo que no. Ya que no estáis modificando el juego. No estáis modificando el juego. Lo cual eso sí puede ser causa de pan. Yo juego con el juego en español y no me pasa nada. Bueno, juego ahora porque lo estoy probando. No pasa nada, aún así también os subiré un vídeo con lo bueno y lo malo de poner a ION América en Español Recordar, seguirme en ION HISPANO, Grupo Cerrado También os recomiendo de que me sigáis en Twitter, claro, está, por si queréis estar al loro De todo, vale, de todo lo que ocurre en mi canal Aquí lo pongo todo, aparte de subir chorradilla si subo un vídeo, aquí se publica Porque ya sabéis que muchas veces los avisos de youtube no funcionan bien Lo dicho, si subo un vídeo, aquí lo publico automáticamente Si voy a hacer un directo, aquí lo publico con mucha antelación También lo hago en Ion... Eh, hispano, pero aquí Si le dais a seguirme y activáis las notificaciones os llegará sí o sí Al igual ocurre con Twitch, los directos de Ion y cualquier juego será por Twitch menos los miércoles. Los miércoles, los directos de Ion serán por YouTube Gaming o YouTube. la idea es lo mismo. Recordad, seguirme en Twitch para todos los directos. Eh, hay un vídeo donde explico por qué seguirme en Twitch y que veréis al final de este vídeo. Vale, donde vamos, os doy motivos muy claros y muy serios para seguirme en Twitch, tanto por los puntos que ganáis mientras que me veis en el directo que podéis canjear en sorteos, futuros sorteos que voy a hacer y ya he hecho, podéis, bueno, seguirme y por pues un montón de tontería y la interacción que tiene del streamer al que me ve, bueno al que está viendo que no sé qué nombre tiene porque tampoco vamos a indagar en eso, pero eh, lo que importa es eso que sepáis que el 24 ¿vale? viene a ION6 punto 2 aquí ya veis que ya han estado digamos haciendo una especie de de como un poquito eh, recordatorio de los cambios que va a haber en el leveo, en la economía, en, lo, en la equipación, en los maratones, en los ítems, en los cierres, en el Arda EVA que se elimina, vale, el, y en los nuevos sistemas etc etc, el 24 tendremos las notas de parches oficiales donde ahí lo veremos todo y a poder ser lo compararemos con la nota de despache de Gameforge que habrán cosillas como el tema de la quina de los lingotes que han que varía mucho con Gameforge pero es más que nada por la economía la gran economía que hay en IUN NA pero son temas aparte recordar vale 24 eh, de octubre, dentro de dos días, según cuando veáis este vídeo es ION 6.2 empezar ya a descargaros el cliente, ¿vale? Oh, esto es antiguo, descargaros ya el cliente, jugar con el cliente totalmente descargado, no jugáis cuando le falte un paquete o dos, aunque os diga que el juego ya es bueno que ya se puede jugar no jugáis porque os ven contra con bugs, que ya me habéis hablado de esos bugs. Y os he dicho que es porque el juego no está totalmente descargado. Descargaros el juego por completo. Dejadlo preparado para el 24. crear la cuenta. Y el 24 entraremos todos. Activaré mi Discord por si queréis participar en el directo. Y hablar y comentar que os parecen los cambios. A poder ser, tendremos a Guti por aquí para que nos diga su. bueno su experiencia con ION 6.2 ya sabéis que yo en Guti también es un youtuber de ION eh, amigo mío y que a veces participa por aquí y sin más que decir, recordad ION Hispano Twitter y Twitch aún así os no pondré ahora el vídeo por aquí para que sepáis bueno, eh, para que podáis eso también os recomiendo que invitáis a vuestros amigos al grupo con que le pasáis el link de aquí arriba podéis invitar a vuestros amigos o aquí al lado os saldrán miembros sugeridos para que podáis invitar, por ejemplo, a este, vamos a invitar, ¿vale? Para que podáis invitar a vuestros amigos, que sepáis que juegan a Ion y les parece interesant interesante el juego, o buscan ayuda, soporte, o quieren anunciar su legión por aquí. El grupo está para muchas cosas que podáis, para que podáis usarlo. si sí, claro está, algo se publica y... No va con la normativa del grupo, será avisado y luego eliminado el mensaje, el pox Vale, no voy a eliminar ningún miembro, no sé qué haga algo muy gordo. Y si me va a decir, ok, bueno, eh, nos vemos el 24, mm, un día antes, seguramente haga un vídeo donde veremos un poquito de lo que, lo que se nos va y le diremos un adiós a los mapas que van a borrar de la 5.8. Pues ya sabéis que se borran muchos mapas. Y le daremos un último adiós a Trella, como la conocemos hoy en día. Y el 24 le diremos hola a Ion 6.2. Y ya sabéis, soy Kile, me Pido, Gracias por haber estado ahí. Y nos vemos en el siguiente vídeo directo. O lo que surja. Así que, adiós. Vamos a ver si cambia esto.